Probablemente todo esto que te vengo mostrando te resulte un poco primitivo especialmente si ya conoces algún otro lenguaje de programación habrás notado lo que te decía que todas estas funciones son de bastante bajo nivel. PHP tiene una cantidad bastante importante de funciones que te permiten manipular archivos que van también un poco levantando ese nivel de abstracción. Un par de funciones muy interesantes que te van a venir bien seguramente son FileGetContents y FilePutContents. Estas funciones de alguna forma encapsulan toda la complejidad esa de abrir los archivos, cerrarlos y, y demás. Lo que hacen básicamente, bueno, cada una, FileGetContents toma los contenidos de un archivo, FilePutContents baja contenidos a un archivo. La primera, entonces, FileGetContents recibe como parámetro el nombre del archivo del cual quieres leer y te devuelve simplemente todo el archivo en un, en un string grande. FilePutContents hace exactamente lo contrario, que es toma el nombre de un archivo y los datos que querés bajar y te devuelve un número entero correspondiente a la cantidad de esos datos que se hayan podido almacenar. Otra par de funciones sumamente interesantes son fGetCSB y fPutCSB. CSB significa Comas separated values o valores separados por comas. Estos son archivos que muy comúnmente se generan a través de planillas de cálculo como por ejemplo Excel, donde tenés una opción de exportar el archivo como valor separados por comas. La verdad que es un formato muy interesante, pues muy simple, pero a la vez ya estas funciones te permiten de vuelta levantar un poquito más todavía el nivel de abstracción y tratar directamente con los contenidos del archivo sin tener que estar mirando dónde están las comas, cómo están separados los campos y demás. Como habrás observado, la variedad de funciones, de opciones digamos, que tenés para manipular archivos con PHP es realmente amplia. Queda obviamente bajo tu responsabilidad ser capaz de seleccionar la opción que más te conviene para el caso particular que estás tratando de resolver. Como siempre, te recomiendo que no dejes pasar la oportunidad de ir a consultar a la fuente, que es el manual de PHP. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa FileGetContents. Voy a crear entonces un archivo de texto que le voy a llamar archivo1.txt que simplemente va a tener algunas líneas de texto. Esta es la primera, esta es la segunda línea, esta es la tercera línea. Ahora entonces voy a hacer un archivo PHP que se llame leerArchivo. Y lo que voy a hacer simplemente es emitir por pantalla los contenidos del archivo. Por en este caso ni siquiera me voy a preocupar en eh, ponerle un parámetro ni nada. Voy a hacerlo muy muy simple. ¿Sí? Como para que podamos verlo. ¿Sí? Pensemos ahora en un ejemplo de cómo sería el File Put Content. Bueno, vamos a hacer una cosa simple, un, un programa que le pida algunos datos al usuario y que los vuelque en un archivo. Vamos a hacer entonces el programa escribir archivo.php. Acá lo que voy a usar entonces es la función readline que habíamos visto antes. Voy a empezar con algo simple, es decir... es su nombre y después voy a pedir apellido. Y por último lo que voy a hacer es guardar todo esto en un archivo. El archivo le va a llamar archivo2.txt o por ahí mejor vamos a ponerle datos personas y ¿qué es lo que voy a guardar? bien acá entonces lo que tengo que hacer es fabricar un string voy a ponerlo como a mí me guste y entonces lo que voy a guardar es algo como por ejemplo nombre igual acá con el punto recordar voy a concatenar el valor ingresado por el usuario voy a nuevamente concatenar un carácter enter para separar esto en una siguiente línea Y bueno, vamos a terminarla también con otro carácter de fin de línea. Y listo. Esto es todo lo que quiero hacer. Lo probamos. Mi nombre es Mauro. Mi apellido es Chojrin. Y perfecto. Ahora entonces voy a ver. Se creó un archivo de datos personas. Vamos a ver qué tiene adentro. Nombre igual Mauro. Apellido igual Chojrin.